Ante una persona que presenta una intoxicación por alcohol, debes actuar de la siguiente manera. Si parece que no responde o está tumbado, comprueba su nivel de conciencia tratando de que reaccione y colócalo en posición lateral de seguridad para evitar que pudiera atragantarse si vomita. No debes alterarle demasiado, ni agitarle ni gritarle. Debes darle sensación de seguridad y tranquilidad. Si no responde pese a tus estímulos, debes avisar a emergencias para que te den recomendaciones o también ayuda. Si la persona con intoxicación etílica está de pie, evita que se caiga sentándolo. Abrígale para evitar una hipotermia que se puede ver agravada por el efecto del alcohol y aflójale la ropa que pudiera dañarle. Habla con él para que no pierda la conciencia, transmitiéndole confianza y tranquilidad. Si se duerme, pellizcale suavemente o dale palmaditas en la cara. No le mojes con agua la cara ni tampoco hagas que se provoque el vómito. Tampoco le des nada de beber como agua u otros remedios caseros. No le dejes solo. Se recuperará poco a poco dependiendo de la cantidad de alcohol ingerida.